Hey, hey, hey parceros, ¿qué más vieron o no? cómo van? Estamos en, en Villetalia, en esa pizzería. Siempre coordinamos el sonido, el sonido, las efectos de sonido. Oiga, esa pizzería se las he mostrado cuando hicimos el video del mariposario, que fue los primeros videos que subió al canal. Es por allá abajo. Y les mostré esta pizzería, súper recomendada. Oiga, vamos aquí a Villeta a un uh, hotel que se llama Casa Ambrosía, Casa Ambrosia. Voy a mostrarles el hotel a ver qué tal, qué tal es. Es un plan así romanticón. Entonces, eh, bueno, llegando al hotel se los muestro a ver cómo, qué tal está. Sí, acá, si quieren almorzar antes de llegar a Villeta, bien, recomendado. Bueno, parceros, ya hicimos el check-in. Está muy bacano el hotel, muy ecológico. Es un spa, hotel y spa. Está muy ecológico. Por allá hay un barbecue, por allá arriba hay un restaurante. Luego, luego les muestro el hotel completo. Pero bueno, esta fue la habitación que nos dieron. Ni me acuerdo cómo se llama. Tiene nombre de algún ave. Y bueno, acá es en la entrada. El Hotel Casa Ambrosio. Y entramos y ¿qué tenemos? Bueno, tenemos ahí como... un espejito. Hello. <ríe> eh, una butaquita y puse la maleta. Eh, un ochero. Ahí tienen el teléfono para llamar a la recepción al restaurante. La, me gusta mucho la, la decoración que le pusieron. Es bien, bien, bien bacana. Bien, bien bacana la decoración. La cama. La cama se ve bien, se ve cómoda. La prueba del colchón, bueno, la prueba del colchón la tienen que ir a hacer con su Sugar Dario, su Sugar Mommy. <ríe> la tele, Ahí hay una tele, el servicio de TV por, por por cable, una toalla, otra mesita, nos dieron bebida de bienvenida. El baño, miremos el baño, el baño se ve acá, ¿no? Acá se prende la luz. La ducha. con sus jaboncitos tales el trono tiene secador cepillo de dientes jaboncito el espejo para colgar la toalla, está bien la decoración y la arquitectura está bien bacana aquí hay otro espejo en el bar, entonces hay como unos snacks vinito café que creo que está incluido neverita con, con la gacimba hay una multitoma, una caja de seguridad, eh, cajones y bueno, la hicieron la guardarropa. Una especie de mini closet ahí, bacano. Eh, dos sillitos ahí, una mesita y por acá uno sale y está, está esta otra mesita para sentarse ahí y aquí hay un jacuzzi y está en la vista. Esta es la vista que tenemos del, desde la habitación. Bueno, les sigo mostrando luego. Bueno, parceros, bueno, estamos ya en la cena. Hay música detrás, creo que este pedazo me va a tocar cortarlo, pero es muy cortico. Bueno, terminamos la cena. Y fue una cena en cinco pasos. Eh, que les digo al principio? Estaba así como... medio preocupado porque se veían así las presiones como peques. Pero al final estuvo bueno, que, que, quedamos satisfechos. Estuvo bien, estaba bien de sabor. Eso sí, una crítica de los DJ que trajeron, sí, no, paila, re baila los DJ. Eh, pues todos estaban pues, no buena música, pero estaban ahí con una actitud, estaban que se dormían. Entonces, eh, bueno, el chef bien. Eh, lo único, o sea, la comida muy rica, pero sí se demoró mucho en traernos entre paso y paso se demoraban bastante y bueno al final un poquito de susto porque el postre no llegaba parecía que no había postre pero llegó pero igual fue decepcionante pero bueno ni modo eh, ya ahí terminó terminó así el, el día mañana les muestro el, el hotel no pude grabarles allá arriba porque tienen música y bueno después pues es un problema para youtube mañana esperemos que no haya tanta música y les pueda mostrar el hotel nos vemos mañana bros como les decía, estamos en Hotel Casa Ambrosía o Casa Ambrosia, bueno, no sé cómo se pronuncia se los voy a mostrar rápidamente les voy a comentar cómo me pareció el sitio esta es la pista por donde tienen que entrar los carros oiga, los carros sufren eh, bueno, bueno, creo que les voy a poner al principio el video ojalá ya lo hayan visto un fragmento de cómo es la entrada es para que lo tengan en cuenta los sugeridos que vengan en, en un carro pues en, en una camioneta en una o algo bueno. el sitio es bien romanticón en, bueno, estas son las habitaciones Como les había mostrado ayer que Estas son las que están más abajo Y eh, Venga, a ver cómo les muestro Les muestro el sitio así de rápidas Por allá hay tres habitaciones La que yo les mostré es esa de la mitad Todas tienen un nombre Por nombre El coña y cosas así Uy, casi me mato Bueno, aquí fue donde almorzamos hoy domingo Aquí fue el sitio del almuerzo Qué bajas. Aquí nos dieron el almuercito, fue tipo asado. Compramos el almuerzo en el hotel, pues para que nos dieran eh, una hora de salida un poco más larga. Lo prepararon acá. Aquí hay donde lavarse las manos. Por allá se bajan otras habitaciones. Vengan, no. echamos que el hotel ya está quedando desocupado y no hay casi nadie. Y se los muestro. Aquí hay otras habitaciones. Ahí está abierta, creo. Es el paisaje que ustedes ven. Y sí, esta es otra habitación. Si ¿Sí pillan la ah, la vaina es eh, la vaina es bien románticona. Tienen que tener cuidado, miren. Si son todas las escalinatas si no quieren subir por allá, por allá se llegan los spa, allá por allá hacen eh, masajes y spa, pero por acá también llegamos. Miren, la vaina es bien bonita. Por acá se sube por este, no sé cómo se dirá, como este túnelcito hecho con, con naturaleza, con maticas que creo que son de maracuyá. Y vamos a subir aquí. Ah comenzó a hacer un viento fuerte. Bueno, mejor porque está haciendo bastante calor. Bueno, bien, alguien ahí. Hola. Bueno, ellas son las chicas de los masajes, allá le hacen uno de los masajes. Venga, les muestro así de la pieza. Si ven allá, no me acerco mucho porque no quiero incomodar. Pero, si ustedes pagan los masajes, allá les hacen los masajes y hay un jacuzzi. Y acá está el restaurante del desayuno, el desayuno viene incluido. Nos dieron, no, no lo documenté, no lo grabé esta mañana porque había ido a montar bicicleta y como cansado y se me olvidó traer la cámara Por allá entró a unas habitaciones Venga, se las muestro así a rapidez Esto es lo que normalmente ustedes van a ver en Instagram Estas son las, como las habitaciones que normalmente ustedes son súper instagrammeables Vean acá, ahora nos tomamos una foto acá y todas son habitaciones es pues, muy bonito si sí, es el sitio es súper bacano entonces les decía acá nos dieron el desayuno esta mañana que es como como un barcito de hecho aquí está la cocina de que nos dieron el desayuno nos dieron fruta eh, café y unos panecitos aquí hay como otro sitio de bronceo y eh, Qué más nos un jugo, les dieron un jugo y eso es todo. Viene incluido en la tarifa. Eso sí, el hotel no es barato. Es, pónganle ustedes las habitaciones pueden ir entre, vamos a hablarlo en dólares, entre 120 dólares y 255 dólares la noche, para que se hagan una idea. Miren, esto es súper Instagram. Me habla este pedazo que estoy caminando por encima de las habitaciones. Y allá llega uno a ese túnel, y por ese, perdón, por ese puente, y ese puente lo lleva uno a la recepción principal. Pero no nos vayamos por acá, también podemos llegar por allá, porque quiero mostrarles allá como ese salón de lectura que hay ahí. Entonces, venga, les muestro esta sala de lectura que, que hay acá. Tengo que aquí con cuidado. Miren, ¿sí bien? Entonces acá ustedes también se pueden sentar tomar su cafecito, aquí hay binoculares de avistamiento aquí hay pájaros muy bonitos, acá hay zona de avistamiento de aves está esa biblioteca, allá hay una habitación por ahí también se llega y uh, de hecho vámonos por ahí vámonos por ahí para no ir hasta el puente de allá para mostrarles acá que hay como estas sillas que se llaman nidos entonces bueno, ahí se pueden sentar a relajarse que hay. Se llama Jardín de la Contemplación. Y estábamos por allá, digamos que es por allá. Pero entonces venga, yo voy a bajar acá un momento. Porque por allá abajo hay como eh, ¿cómo es eh, sauna, hay sauna, baño, baño turco. Entonces venga a ver, se los muestro así de rapidez. Entonces, bien, allá estábamos, allá es donde les dije que desayunamos, allá abajo desayunamos, para allá fue el desayuno, y miren, ahí dice sauna y turco, entonces, venga, les muestro acá, el sauna y el turco, así de rapidez, miren, aquí está el sauna, toca llamar para que se lo prendan a uno, y en 20 minutos se lo alistan a uno, listo, entonces, vámonos, hasta... ¿Qué más? Vengo. Vámonos hasta arriba. y como una habitación grandota. Sigamos. Creo que esta es de las habitaciones más caras. Porque es bien grande. Bueno. Y aquí ya vamos a llegar a la recepción principal. Que donde se unen... Mira. Por allá fue el donde caminé encima de las habitaciones, por allá fui hasta el sauna y por allá está el puente. Los tres llegan a este mismo sitio que si quisiéramos, nos, de hecho, vámonos, vámonos por acá, que llegaríamos al sitio, mismo sitio por allá que se ve esta piscina sin fin. Es como, ¿cómo es que se llaman estos camastros para broncearse? Bueno, están acá estas piscinas bronceadoras. Creo que por allá hay glamping, no sé, no vi, la verdad. Y acá está la piscina sin fin. ¿Listo? Y acá ustedes miren, hay un pequeño gimnasio con una bicicleta estática y una escaladora. Y están estos, eh, ¿cómo se llama? Bueno, estos camastros ahí para solearse. Y un cisne que acompaña la piscina. Aquí hay un barcito. Aquí hay otro barcito y acá es la zona del, del check-in y el check-out, esto es pues el lobby ahorita ya vamos a hacer el check-out esa señora que está ahí en el comedor, creo que es la dueña que anoche vino a saludarnos y ya, eso es todo por allá es la salida y por allá es la salida, ¿por donde viene esa camioneta? es, no, es que en la cámara no se alcanza a ver la inclinación de eso a ver si la, si la pusiera así. Es bien, bien, bien inclinada la vuelta esta. O sea, los que conocen por aquí la zona de Cundinamarca y de Villeta saben cómo es, cómo son las pendientes por acá. Entonces, bueno, ese es el sitio. Eh, pongan en los comentarios cómo les pareció. Les digo, a mí me gustó mucho, me pareció muy romántico en la cosa. Chévere para venir con, con su novia, con su esposa. Eh, con su sugar daddy, con su sugar mami, muy bacano eh, el clima, bueno, ese clima de billeta que es, que no conoce Colombia, el clima de billeta es... uff, porque no es un calor tan agobiante y por la noche es tranquilo ah, vean desde acá se ven los glamping están allá abajo allá abajo hay como una zona de glamping y entonces, bueno, ese es este es el sitio ¿Qué les digo, me gustó. ¿Saben que no me gustó la comida? De cinco tiempos, no, no. O sea, fueron muy lentos entre tiempo y tiempo. Ahora el precio me parece que es un poco... O sea, uno sabe que no viene un hotel y, y pues va a pagar más alto, sí. Pero me sentí como en Andrés pagando empanadas a 30 mil. Así me sentí en Andrés Carne de Res, para los que ven no el video por fuera de Colombia, Andrés Carne es un sitio donde llegan a todos los turistas a comer y cobran con ganas. Entonces, bueno, y entonces para ese precio las porciones, bueno, no me parecía. O sea, detallitos, eh, por ejemplo, el almuerzo de hoy venía sin bebida, no me gustó ese detalle, nos dieron solo agua. Eh, anoche pedí una copa de vino y me cobraron un extra por una copa de vino que me sirvieron así y me cobraron creo, 14, creo que 14.000 pesos por un de vino entonces bueno eso esos detallitos no no sé hay como que tiene su rayita pero bueno el sitio si sí, recomendado si sí, ya les dije es plan más para parejas no para con familia con niños no, no, no tanto y bueno miren, ahí, por aquí comenzamos el vídeo que esta es la pista que les dije que es súper inclinada bueno, pongan en los comentarios cómo les pareció, si han venido, si no han venido, si les gusta, si no les gusta, digan algo, comenten. No olviden, bro, suscríbanse, no sean malitos para pues seguirles documentando todo. Nos vemos en el próximo video. Chao, bros.